Bueno, aquí estamos vamos a seguir con los números complejos y ya que Flan nos ha enseñado cómo va la teoría, cómo se entienden los números, vamos a hacer un par de ejercicios, ¿vale? Vamos a ver cómo se opera, cómo se simplifica y cómo trabajamos con estos números complejos nuevos que tenemos. Vamos a empezar vamos a ver varios tipos y vamos a empezar por este, que son fracciones. ¿Cómo se opera con esto, con estas fracciones? Si os acordáis, cuando teníamos raíces, hacíamos una cosa que se llamaba racionalizar, ¿verdad? Que para quitar, cuando teníamos una raíz en el denominador, multiplicábamos arriba y abajo la raíz, por el conjugado, por distintos factores. En este caso vamos a hacer algo muy parecido. En este caso, como tenemos, como veis, una expresión conjugada, si queréis, una suma o una recta, vamos a multiplicar como cuando las raíces, arriba y abajo, por su conjugado. Y vamos a operar a ver qué tenemos. Entonces, como hacer lo dicho, vamos a multiplicar arriba y abajo por su conjugado. ¿Cuál es el conjugado de, un, de una suma? Pues su contrario. Si es 3 más 4, 3 menos 4. Siendo sencillo. Entonces, Multiplicamos arriba por 3 menos 4i y abajo por 3 menos 4i. Entonces, vamos a operar un poco. Si queréis, hacemos paréntesis así. Entonces, esto es como multiplicar término a término, ¿vale? Tenemos primero 2 por 3, 6, menos 2 por 4, 8i. Y aquí tenemos después más 3 por 5, 15i, y menos 5 por 4, menos 20 y ahora cuidado con las i porque tenemos dos i Aquí tenemos, voy a poner 2 en el punto, tenemos i cuadrado. Y vamos a multiplicar igual abajo. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos suma por diferencia, no tenemos que operar. Sabemos que esto es cuadrado del primero, 9, menos cuadrado del segundo. 4 por 4, 16. Y otra vez cuidado con la i que la i también se le va al cuadrado, ¿vale? Lo tenemos aquí i cuadrado. Entonces vamos a recordar la propiedad que nos dijo Fran que era que si le cuadrado, entonces tenemos que i cuadrado es igual a menos 1. Y basándonos en esa propiedad, sabemos que aquí lo que tenemos es el contrario de 20, y sabemos que aquí lo que tenemos es el contrario de 16. Entonces, seguimos operando. Aquí seguimos teniendo i, porque nuestro interés no era quitarla la y, sino quitarnos estas esta, esta, esta unidades de imaginarias del, del denominador. Entonces, una vez que hemos ya eh, nos hemos quitado las y cuadradas en medio, sabiendo la propiedad de que y cuadrado es igual a menos 1, seguimos operando. Nuestro interés era quitarnos la unidad imaginaria del denominador. No queríamos, simpl no queríamos simplificar esa... No queríamos convertir ese número imaginario en un número real. Entonces, lo único, con lo único, el único que acabaremos es un número con unidad imaginaria arriba, pero abajo no tenemos unidad imaginaria. Entonces, seguimos agrupando. Tenemos 15i menos 8i, 7i. Y tenemos 20 más 6, más 26. Si ponéis la unidad real o la imaginaria delante o atrás, da igual. Eso es por la propiedad de la suma, ¿vale? Entonces abajo tenemos 16 más 9, 25. Y este es nuestro resultado sin unidad imaginaria en el denominador. Si queréis podríamos dividir 26 entre 25 y 7 entre 25, pero eso es indiferente. Lo único que queríamos era simplificar el número. Vamos a ver otro ejemplo y seguimos con un número complejo. Aquí seguimos con más ejemplos, vamos a hacer otro más de fracciones, ¿vale? En este tenemos aquí simplemente abajo una i, por tanto igual de las raíces. Si tenemos abajo raíz de 3 o raíz de 2, simplemente multiplicamos arriba y abajo por esa raíz. ¿Para qué? Para quitarnos. Si multiplicamos dos raíces, tenemos lo que tenemos dentro de la raíz, y si multiplicamos dos unidades imaginarias, sabemos ya que i cuadrado es menos 1. Por lo tanto, vamos a ello. Multiplicamos arriba y abajo por i y por i que tenemos arriba, perdón, en el ejemplo se me ha olvidado que es 2-5i, menos 5i, se me había olvidado. Entonces tenemos, multiplicando, multiplicamos y en ambos lados, 2i menos 5 y cuadrado, y abajo tenemos y cuadrado. Entonces volvemos a hacer lo mismo, y cuadrado siempre menos 1. Aquí tenemos menos 1, y aquí tenemos más 5. Este menos, si queremos, lo podemos 5 menos 12 Este sería nuestra simplificación entonces tenemos aquí un ejemplo muy curioso que os aconsejo que veáis el vídeo de Fran porque Fran explica que esto estas potencias sucesivas de i tienen una periodicidad es decir, se van repitiendo a lo largo de conforme crece el exponente entonces, para este ejemplo vamos a ver una cosa, vamos a ver lo que explica Fran es decir, nosotros tenemos i si volvemos a multiplicar por i tenemos i cuadrado Voy a multiplicar y cubo, y volvemos a multiplicar tenemos y cuarta. Y sabemos que a partir de cuarta, cuando tengamos y quinta, podemos tener y. Cuando tengamos y volvemos podemos tener y cuadrado. Entonces, vemos que con modularidad podemos sacar este número tan feo, tan largo, en cual de estos tres casos se nos queda al final de la periodicidad. Es decir, si yo tengo 1 dividido entre 4, Divido, entonces 4. Tengo que multiplicar por 0 y tengo 1. Ya sé que siempre que tengamos resto 1, cuando dividamos por 4, estaremos en este caso. Estaremos en que nos queda y al final. Cuando dividamos 2 entre 4, es decir, el exponente, que vuelve a ser 0 y 2, el módulo siempre es el resto que nos queda de la división, sabremos que estaremos en este caso. Y así, con los otros tres casos, 3 entre 4, tendremos de resto 3 y 4 entre 4, 4 por 4, 1, cuidado el 0, cuando estemos en el 0, no podemos llegar al resto 4, porque si no lo no hubiéramos dividido, cuando estemos en el caso 0, tendremos y cuarta. Entonces, para este caso, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente de, ¿y en qué caso de estos 4 nos quedamos al paso de la periodicidad. Entonces tenemos 2013, lo dividimos entre 4, ¿vale? 4 por 5, 20, bajamos 1, 0, bajamos el 1, 3. 4 por 4 16, 1 para atrás. 3 por 4 12, 1. Tenemos resto 1. 1, perdón. Como vemos, cuando tenemos resto 1, lo que tenemos es Y. Por lo tanto, sabemos que como esto se repite cada 4, es decir, cada 4 eh, exponentes, sabemos que al final de 4, 4, 4, tenemos resto 1. Por lo tanto, Y 2013 se nos convierte en Y, simplemente. Y estos son otros ejemplos de simplificación. Y como vemos que esto que nos explicó Frank en el anterior vídeo es muy importante y nos ha ayudado bastante cuando tenemos exponentes muy grandes o expresiones muy difíciles. Espero que os haya servido de ayuda y bueno, nos veremos en más vídeos de números complejos. Nos vemos.